Me asusta mucho el ruido de la persiana ¡Ay mamá, déjame dormir más, por favor! Comprensión, dame un abrazo y vente conmigo. Qué bien me sienta desahogarme en un colchón. es solo que siento